Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Melikat y en este video les compartiré el significado de soñar con un accidente. Soñar con accidentes es un sueño muy poco positivo. Y lo primero que se nos viene a la mente es un accidente vial, pero puede tratarse de accidentes domésticos también como caídas, resbalones o alguna fractura en el pie. A continuación te mencionaré las interpretaciones. De este tipo de sueño. Soñar con accidente de carro. Este sueño habla de afrontar miedos y dudas. Puede estarte avisando sobre un posible accidente de tráfico en el futuro. Y en el inconsciente te está previniendo esto, para que tengas más cuidado y bajes la velocidad. Soñar con accidente de avión. Indica que los objetivos que has fijado son demasiado altos, o incluso puede ser que usted mismo no cree que sea capaz de realizarlos. Soñar con ver un accidente. Si en tu sueño presencias un accidente, desde fuera de la situación, puede significar que no mantienes relaciones emocionalmente estables. O que tal vez no estés conectado a alguien como un todo, por miedo a ser herido. Soñar con estar involucrado en un accidente. Este sueño te avisa a tener cuidado con quien te relacionas. Algunas personas pueden estar en tu vida porque tienen algún interés, sin respetar quién eres realmente. Soñar con cometer un accidente mientras conduces. Nos muestra que, a pesar de haber perdido el control en el sueño, aún tienes el control sobre tus decisiones y pensamientos. Tu vida en este momento se encuentra mucho más organizada y definida, ya que sabes cómo actuar frente a muchas responsabilidades. Soñar con un accidente y no eres tú quien conduce. Puede significar que no estás involucrándote en la vida como un todo. Te invita a despertar y dar la cara, para ser el protagonista de la propia vida. Soñar con un accidente de autobús. Indica que debes abrir los ojos en relación con el dinero y que debes estar preparado, pues en un futuro cercano surgirán problemas económicos difíciles de controlar, así que haz un ahorro para evitar esto a futuro. Soñar con un accidente de moto. Nos dice que no vives las cosas buenas de tu vida debido a que estás siempre trabajando, sales poco con los amigos y no disfrutas el tiempo en familia. Soñar que un amigo o familiar se si accidenta indica que debes tener cuidado con las personas que te rodean, es posible que alguna de ellas esté